Ya en la final de Haz la Lucha Challenge, me da mucho gusto. Mientras comenzamos, y les presento a nuestros impulsores. Ya llevamos más de desde el viernes, no hemos parado cada 30 minutos con un taller y aplicando en nuestro proyecto eh, para la temática de cómo saber actuar ante esta crisis. Vamos a comenzar con él, la música y el intro de Haz la Lucha, para ahora sí que agarrar toda la emoción como, como luchadores sociales. Eh, bien está si Lucho estás en mute estás en mute Lucho ¿ahora sí? sí eh, muchas bien. gracias eh, creo que se han atorado con el PowerPoint, pero bueno, vamos a darles la bienvenida. Ya tenemos aquí a toda la prensa aquí atrás. Estamos desde la casa de, de, de Lucha, y de la Lucha. Eh, obviamente, esto no van a decir, no estamos fuera. Hay una sana distancia entre cada, entre cada reportero de nosotros. Entonces, estamos en la Lucha Challenge. Participaron más de nueve equipos de siete ciudades, de tres países, desde México, Perú y eh, República Dominicana. Y me da mucho gusto... Quiero ir presentando a uno de nuestros grandes impulsores de, de, de, de este evento. Eh, antes igual mencionaba a los que no pudieron estar aquí presentes, a Coca-Cola, el grupo de Pensa, a través de Comanel Ponce, a Xoca, que es un gran aliado, a nuestras vendas, a Nayeli y Angélica de Ashoka, a este, a Grupo AB, a David Domínguez, de este da, David González de Grupo AB, que es estudiante autorizado de MedLife, tenemos también de Pico Julián Cardín, a Grupo Industrial Cardín, una empresa yucateca, un corporativo de más de mil empleados aquí en la península de Yucatán. Y pues ahora sí mencionar a Grupo Sojín, Juana Ramírez no nos pudo acompañar fue una gran impulsora, les mando un gran saludo a todos los participantes, este, a, los, a los impulsores por todos, les mando un gran mensaje, ella también es parte de, del movimiento de la acción mexicana de emprendedores. Y ahora sí, presentar a los que nos acompañaron el día de hoy, los voy a ir presentando cada uno de ellos. Nos va a dar un mensaje antes de comenzar con las presentaciones finales y anunciar a los tres ganadores. A los ganadores de, no, no tenemos gamis, pero es una versión eh, el mini Lucho. <ríe> ok, dar la lucha, que van a ser los ganadores. Se los vamos a mandar de manera virtual, es un papiro armable se les va a mandar en PDF y ustedes lo van a armar esta semana. Entonces, sí, van a tener que hacer este fin de semana, armar su Premio. Entonces, eh, quiero darle ahora sí la entrada a Javier García Casa. Javier, un gran amigo, lo conocí hace muy poco, pero parece que desde hace más tiempo nos conocemos. Él es eh, el CEO de IOS Offices. Eh, Javier, bienvenido a la final y pues te paso la palabra amable Lucho, muchísimas gracias por tu presentación y por esta invitación. Quiero decirte algo muy personal. Me he acordado mucho de ti este último mes, porque así se siente México, así se siente el tema del coronavirus, así se siente este reto, como que hay que hacer la lucha. Entonces, me vengo todos los días a, a trabajar, a veces desde casa, a veces desde mi oficina, con mis colaboradores, y en todo momento estoy consciente de que estamos haciendo la lucha, de que no estamos sentados en la banca viendo que las cosas sucedan, sino estamos haciendo que las cosas sucedan. Y si me permiten, yo, yo sí quiero compartir aquí mi pantalla, Lucho, porque sí, claro. creo que visualmente podemos, este, no, no sé qué ven en este momento. Ya se ven. Se ve, es como un logotipo. Sí, sí, sí es correcto. A ver. Sí, te vemos. Perfecto. No autoridades, los dados, aproximadamente de marzo Nuestro primo emitió una del coronavirus. En el mundo, en China, pues empezó en noviembre, ya para enero, febrero, era un megatema. Y yo lo, yo lo empecé a seguir en las noticias, de, era muy previa, eran muy, esas, muy previas esas estimaciones que hacían este, eh, eh, instituciones tan respetables como Harvard. Pero inclusive ahorita, antes de empezar esta videollamada por Zoom, eh, acabo de consultar la página donde vienen las estadísticas del coronavirus. Hoy en día hay... ...uno millones de... 550 mil, ni siquiera el 1% de. en Estados Unidos. Estamos en las etapas muy tempranas. Pero en ambos casos, la población. Entonces, estamos en las. Todavía estamos en la etapa. Y, y, buscar, y buscar ser una empresa resiliente. Yo creo que no es un tema, este, nuestras autoridades, cuando se expresan públicamente, no es un tema de pagarle un mes de sueldo a la gente sin que trabaje, que es lo que ellos piden. Yo creo que este es un tema de muy largo plazo. Con eso, con un mes, no se resuelve nada. Cuando la gente pierda su trabajo en estos meses, lo grave no es que pierdan su trabajo, sino que estamos perdiendo nuestros trabajos en una época en la que no nos va a ser posible recuperarlo, porque no va a haber fuentes de trabajo. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es hacer la lucha, como dice Lucho, y mantenernos activos. Y si me permite, Lucho, y tú dime hasta dónde, pero creamos poco a poco, primero un comité de seguridad, eh, repartimos desde inicios de febrero gel antibacterial en nuestros centros, tapabocas, y capacitamos a toda nuestra gente de cómo mejorar en temas de salud. Hicimos una campaña que se llama Cuida tu Salud y le llamábamos Cuida tu Salud pues porque era muy previo para hablar del coronavirus y crear una histeria. O sea, esto estoy hablando a principios de febrero. Y así poco a poco fuimos haciendo una serie de iniciativas a, a, a, abrigadas por esta estructura. Hicimos un comité para tratar de Pensar cómo va a evolucionar nuestra empresa, cómo va a evolucionar el mercado, cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad, del cual han salido muchas iniciativas. Hicimos un comité para mantener activa la parte de ventas de la compañía, poniéndonos también creativos con, con nuevos productos y con promociones. Hicimos un comité de finanzas para mantener saludables las finanzas de la empresa, un comité de talento para buscar el bienestar de toda la gente que aquí trabaja un comité de retención de socios para estar en constante comunicación con ellos y avisarles lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo. Y también, pues, muchas empresas, ellos no es la excepción, pagamos rentas. Entonces, buscar platicar por la parte inmobiliaria con los propietarios de los inmuebles para ver qué beneficios puede haber en el pago de rentas. Este, y todo esto bajo un comité, por así decirlo, directivo de todas estas iniciativas. Entonces, eh, esta metodología la fuimos haciendo de manera empírica, sin embargo, cada vez más la he visto como algo que hacen eh, consultorías como McKinsey. Y a mí me da muchísimo gusto ver que estamos haciendo las cosas más o menos bien y que vamos por buen canal. Y sobre todo, Lucho, y a toda la gente que nos está escuchando, me siento muy contento y muy orgulloso de ver que la gente en EOS Offices está comprometida. Le estamos echando muchas ganas. Hemos hecho decenas de webinars con miles de personas que nos han venido a ver. Hemos inventado nuevos productos. Estábamos mandando kits de home office para la gente que está trabajando desde casa. Hemos mejorado en nuestros procesos de higiene. Hemos capacitado a nuestra gente de recepción para que ellos sepan también cómo higienizar ¿Y a qué me refiero con esto? Pues quizá vamos a tener que reinventar el trabajo, es decir, si antes una persona se encargaba de telecomunicaciones, pues quizá hoy, hoy va a tener que encargarse de higiene o ya no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar conscientes que, que con tenacidad, con inteligencia y con creatividad, pues vamos a estar aquí un mes, dos meses, tres meses y aceptar a vivir con esta nueva realidad porque es parte de nuestra nueva realidad. Eh, en algún momento comunicaron las autoridades que el 30 de abril termina la cuarentena. Yo creo que el 30 de abril todavía no vamos a haber alcanzado la etapa más retadora, más dura, más difícil de, de este reto. Entonces, pues hay que prepararnos para mayo, para junio, para julio, porque no sabemos hasta dónde se pueda estirar este tema. Por mi parte, Lucho, pues eh, comparto esto de acuerdo más o menos lo que entendí de que se iba a tratar, y cedo la palabra para continuar con la dinámica. Gracias, Carlos. No tengo audio. Ok. Eh, eh, ahora sí. Eh, te felicito, Javier. Si nos puedes compartir este mismo, este, por favor, esta, esta presentación. Eh, estaría genial para, para los participantes y lo puedan adaptar también a sus emprendimientos. Y quisiera también decir que concuerdo con algo y creo que igual Mario Tony y Mariana vamos a concordar que la innovación social no es crear productos, servicios con tecnología, sino es la mitigación de errores de sistemas. Me gusta mucho porque concordamos contigo, tú te estás repensando, es momento de repensarte a ti mismo como un sistema y repensar el sistema de tu emprendimiento. Pero primero, si uno no se repensa como se ve como un sistema que fue lo que hicieron Ahorita, eh, durante estos 17 talleres, priorizamos más que la solución, entender la problemática. Mapearon la problemática, los roles, las relaciones, para qué resultados obtienen. Si no, lo que pasa con, a veces con los gobiernos y con los mismos empanimientos tenemos ocurrencias. no Entonces, en vez de tener ocurrencias, hay que mapear, tener este pensamiento sistémico, pensar de cómo puedo ya hacer un cambio sistémico, cambiando las relaciones de los actores del sistema para cambiar también el paradigma cambiar la mentalidad de donde yo quiero incidir. Entonces, eh, Javier, está muy padre porque vemos estamos todos en el mismo conectado pensando en sistemas, ¿no? Pensemos, la tecnología es un medio, no es el fin. El, el, ah, uh, la causa sí. es pararte, yo les dije al inicio, que es pararte y preguntarte qué necesidad problemática local, porque un luchador social piensa local, no piensa, eh, piensa local pero actúa global, ¿no? Entonces, primero, si tú no estás ayudando, el mejor aliado al luchador social es tu vecino. ¿Qué estás haciendo al lado de, de ti? ¿Qué sistema estás mejorando? Un luchador social y un emprendedor no puede encajar en los sistemas actuales. Crea nuevos sistemas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, no vas a estar esperando que te caiga un fondo porque te vas a alinear a la convocatoria, ¿no? Tú vas a crear un nuevo sistema. Entonces, eh, Javier, te agradezco mucho y creo que das un excelente mensaje. Te agradeceríamos mucho tu, tu one page y, este, y ahora sí le doy la palabra a Omar. Al, sí, sí, Javier. Al contrario, Lucho. Muchísimas gracias a ti. Estamos súper motivados hoy en EOS Offices estamos más unidos que nunca, somos más de 50 personas las que estamos trabajando con 40 diferentes iniciativas, entonces como dices tú, un sistema bien estructurado nos permite a todos remar en, este mismo, en una misma dirección, nos agarró la tormenta Lucho y nos agarró en este barco y es donde estamos ahorita, ahorita no tenemos la opción de, de tirarnos al océano porque está muy fea la tormenta. Entonces, juntos tenemos que mantenernos en, con buen rumbo, a buen ritmo y mantenernos sobre todo a flote. Muchísimas gracias a ti y es un gusto para estar aquí. no Gracias, Javier. Y yo creo que es la hora de probarnos a nosotros mismos. Hay dos caminos que podemos tomar en esta situación. ¿Ser la peor versión de nosotros mismos o la mejor? Nosotros decidimos, tenemos dos opciones nada más. Eh, Omar, Omar Saucedo, un gran amigo que conocí en Ciudad Juárez a través de mi amigo Tom, que también lo voy a presentar, el representante de Microsoft, eh, part de la comunidad de Microsoft. Omar, este muchas gracias por apoyarnos en creer en este challenge, haz este, la lucha online y hacer lo posible. Eh, por favor, si nos puedes dar un mensaje a todos los participantes. Claro que sí. Este, bueno, primero que nada, felicidades, Javier, y a la gente de IOS Offices iOS Offices que están haciendo, yo creo que lo que muchas organizaciones deberían seguir como ejemplo, que es aprovechar su talento, eh, hacer un team back, verdad este, repensar en eh, la situación que estamos viviendo. Eh, me, me gusta mucho lo, lo que dices, Javier, eh, esto no es una carrera de corto plazo, es un maratón, eh, es un parteaguas este, en los sistemas económicos globales, en los modelos económicos. Eh, me da mucho gusto también compartir aquí el espacio con todos los que están Participando de este eh, reto, eh, ahorita les, les quiero hacer una invitación a, a los que han formado los equipos en este momento, este, por ahí a los colegas que mencionó eh, Lucho, ojalá que este, se les pueda hacer una especie de resumen, entregarles lo que los compañeros estuvieron trabajando, sobre todo porque yo creo que en este momento que estamos empezando a vivir, como bien lo dice Javier, eh, lo que ustedes están haciendo de aquí en adelante va a ser más necesario que nunca. Aunque hemos tenido las herramientas digitales, eh, todos sabemos que contamos por ahí, siempre y cuando tengamos una computadora internet, hay alguna herramienta en alguna parte, pero mucha gente con la que nosotros convivimos, este, cuando tú le dices Zoom, tú le dices Teams, tú le dices lo que sea, pues todo el mundo... Este, ha escuchado tal vez esas herramientas o esas marcas, pero ya al momento de usarlas, ¿verdad? Este, de empezar a interactuar, nos damos cuenta que es más gente de la que creemos que no estamos acostumbrados a utilizar realmente los medios digitales o las tecnologías. Y, y a partir de esta situación que estamos viviendo, eh, de alguna manera se nos obliga a acelerar lo que se conoce como transición digital verdad este que ya por sí está planteado pero yo creo que ahorita pues viene una especie de, de aceleración eh, obligada no hay conceptos que nosotros estamos siguiendo que es parte de esta nueva evolución de esta transformación como uno que a un servidor le gusta mucho que se llama economía de bajo toque este viene el inglés low touch economy y es precisamente cómo vamos a ir pensando verdad este las actividades que antes hacíamos Ojalá que pasemos rápido esta situación, que no se ve qué pasa rápido, pero independientemente si pasa o no, de aquí en adelante, eh, con, este, con estas vivencias que vamos a tener, pues va a existir una necesidad de tener este, pocayoques, warnings, de tener formas preventivas de que nos vuelvan a, de que nos pues, vuelvamos a tener una afectación económica este, como la que se espera, la que ya se está empezando a vivir por no estar preparados con estos sistemas tecnológicos. Yo los invito a que revisen ese concepto de, de low-touch economy. Es un concepto muy amplio, muy actual, pero yo creo mucho en lo que viene ahí. Eh, y bueno, básicamente, en resumen, verdad, este, así tengamos modelos, así tengamos herramientas, si tengamos lo que sea, si nuestra mentalidad no está lista, si no estamos pensando y accionando, eh, si no estamos positivos, si no estamos colaborando, pues de nada va a servir, ¿verdad? Este, si nos deprimimos, si nos eh, dejamos llevar por todas las noticias negativas que, que existen y van a seguir existiendo aún más este, y no actuamos, pues realmente entonces sí se nos va a empezar a complicar todavía más el escenario. Eh, mientras estemos bien, mientras podamos, yo creo que tenemos que actuar, tenemos que este, pensar y poner en práctica eh, soluciones, iniciativas, me encanta esto del tema social porque al final del día eh, lo que buscan los, los sistemas de innovación es precisamente un impacto positivo en el ser humano. Obviamente se requieren recursos y todo, pero el objetivo no es en sí el recurso, es el bienestar de los seres humanos y yo creo que este es un, un gran ejemplo. ¿no? Y para cerrar, yo quisiera invitarlos a, a dos cosas. Una, que... Cuando se termine el día de hoy esta, esta sesión, estos pasos, en realidad no, no consideremos que se concluye la actividad. Más bien, que está, como decía Javier, que está iniciando. Que se arme un directorio, ¿verdad?, de los que participaron ya, inclusive sponsors, patrocinadores, equipos, que haya un directorio, este, que mantengamos activa la colaboración, que mantengamos activa la ideación, la, la posible buscar y encontrar este, problemas, soluciones, etcétera eh, y que podamos este, invitar a gente que consideramos que pueden ir este, avanzando respecto a las mismas problemáticas que estamos identificando y en segundo lugar a los que participaron yo quisiera a lo mejor que terminando el día de hoy se graben ahí un selfie de, de un minuto, un video de un minuto y compartan en sus comunidades, en sus escuelas en sus trabajos eh, un poco de la experiencia que hayan vivido y que los inviten precisamente para activar esa mentalidad que tanto vamos a, a requerir de aquí en adelante, ¿no? Y bueno, hasta ahí le llevo porque sé que eh, hay más mensajes y todavía tenemos que ver los, eh, las propuestas de, de los equipos. Ya, sumar, pero tienes mucha razón haber tomado esta, eh, su tiempo, estos 36 horas de manera continua. La verdad fue, eh, creo que ha sido el mejor challenge y fue el challenge online. La, tuvimos casi la misma cantidad de uno, pues, en los trabajos, van a ver los trabajos finales excelentes. Entonces, felicito a todos los participantes de haber durado y no haberse bajado del ring, este, de haber superado el miedo y convertido el miedo en expectativa. Muchas gracias, Omar, por todo tu apoyo y tus palabras. Y ahora le paso a Otón, un este, gran amigo director de la incubadora, de ahí, de, de Juárez. Otón, si nos puedes dar un breve mensaje para los participantes. Claro que sí, Lucho. Sí, eh... Lucho. ¿Qué tal, jóvenes, y este, a todos los participantes? Bueno, precisamente como mencionaba Lucho, este, de la iniciativa eh, pude conectarme unos días algunas de las sesiones que sonando he a través de Facebook. Y yo quiero felicitarlos, este, porque pues, invertirle todas las horas que hasta el día de hoy ustedes lo, lo han hecho. La verdad es que este, precisamente eh, pues vamos a ver la, la calidad de, de los proyectos que ustedes eh, generaron. Y eh, aunando a los demás mensajes anteriores, yo quiero eh, que se genere esa sinergia. Que como aliados, nosotros y ustedes como participantes podamos darles una continuidad y seguir potencializando sus proyectos hacia... Eh, apoyarlos a crecer y a, a hacer eh, que más comunidades precisamente eh, de, de algunas otras partes de, de, este, de, de las regiones pues precisamente conozcan su, sus proyectos porque eh, estamos creando nuevas soluciones a problemas que antes no veíamos precisamente como acaban de mencionar y eh, yo en lo particular este, de, precisamente me dedico al, al tema social y al tema de educación pública y nosotros hemos tenido que reinventarnos hemos tenido que crear eh, nuevas, nuevos procesos de comunicación, nuevos procesos de trabajo y muchos de nuestros, muchos de nuestros colaboradores pues, se, se han tenido que adaptar entonces yo los felicito los invito a que sigamos con esta sinergia para potencializar sus proyectos entonces yo con esto me quedo y pues adelante muchas gracias mucho, todo, eh, quiero mencionar no no a ti por por yo quiero mencionar que me da mucho orgullo que todos los a Javier otono a a Omar y a Mariana que conocen acá pues más que nada son son amigos y eso es lo importante no hagan contactos hagan amistades eso es mucho más valioso con el tiempo eso es lo que realmente vale yo siempre digo que la gente no nos va a recordar por cuánto dinero o conocimiento obtuvimos, sino qué le hicimos sentir. Entonces, diario, pregúntate qué le hace sentir a los demás. O Marte, que y a los demás igual quería mencionar, vamos a entregar la otra semana un informe con la numeralia, con los proyectos, todo documentado. Y me comprometo, te tomo la palabra, vamos a hacer un directorio con sus correos electrónicos de ustedes para que también los puedan contactar de manera personal. Y me comprometo a hacer el canal en medio para el seguimiento, de seguir vinculando quien quiera seguir con los proyectos. Estos proyectos también tratamos, vamos a tratar de eh, mandárselos a casi todos los gobiernos locales para que puedan crearse programas. Este no fue un, eh, un, un hackatón o un, este, un challenge eh, eh, común en el que se, eh, se genera un emprendimiento o emprendimiento social, sino se, la, el entregarles un programa público y una campaña de difusión de cómo saber actuar ante una crisis. Obviamente vimos el tema de monetización para hacerlo también que sea sostenible y no genere mayor cantidad de impuestos. Entonces, eh, Mariana, ahora sí, este, te doy la palabra, muchas gracias por, por igual apoyarnos. Mariana, de Premios MSTEC, igual pues sé que nos tienes un, este, una convocatoria ahí para invitar a todos los participantes. Sí, gracias Lucho. Pues primero que nada me quiero sumar a las felicitaciones sí. eh, a todos los participantes que estuvieron dedicándole estas 36 horas al Challenge. Su tiempo es valiosísimo y las ideas que ustedes pueden generar hacen cambios. Entonces, nunca se desanimen y, y sigan por ese camino. Desde el Centro Cemextec nosotros hemos identificado que como queremos actuar ante esta situación del COVID, es fortaleciendo a todos aquellos que están buscando soluciones, o a sea, emprendedores sociales o a actores que buscan el cambio. Entonces... Pues quiero aprovechar ahorita el micrófono para invitarlos a, a una convocatoria. Y para esto voy a compartir mi pantalla rápidamente. No sé si ya la puedan ver. Yo creo que sí. Sí, sí <risa> gracias. Gracias, Mariana. No me voy a poner a ver toda la presentación con ustedes porque nos tardamos mucho tiempo. Solamente quería que pudieran ver eh, pues, el nombre para que se les quede eh, grabado. En el premio CMXT justo ahorita estamos en, en etapa de convocatoria abierta. Entonces, estamos buscando proyectos que estén generando impacto social en cualquier parte del mundo. Es una convocatoria que puedes participar desde cualquier lugar. Eh, tenemos diferentes categorías. Yo les recomendaría que se metan a nuestra página web para empaparse un poquito más de cada una de las categorías. Eh, como ven, esta es la página web, cdss.com.mx y estaremos recibiendo proyectos hasta el 31 de mayo. Entonces... Si ustedes creen que el, que el proyecto que desarrollaban en este challenge tiene el potencial para participar en el premio, los invito a que lo hagan. O si ya son emprendedores con otro tipo de iniciativas, revisen esta convocatoria y entren. Yo creo que ahorita es súper importante buscar Capital Semilla y nosotros dentro del premio damos 110 mil dólares de Capital Semilla dividido en diferentes emprendedores. Eh, buscar conocimiento. Y tercero, generar conexión, que es algo que, que todos hemos dicho y que creo que es de lo más relevante. Si estás conectado, es mucho más fácil que, que perseveres. Entonces, pues, no les quiero quitar tanto tiempo, pero los invito a que revisen la convocatoria. Eh, el, el close tío, lo, la serie de contactos que vas a hacer, Lucho, se me hace bien interesante porque creo que todos estamos generando nuevos servicios o nuevas oportunidades. Eh, nosotros estamos a la par del premio CMXTEC, de eh, haciendo una residencia de ahora, pero se creado un canal muy barato eso, entonces, porque colaborativamente podemos hacer grandes cambios. Entonces, pues, aquí nos vemos. Muchas gracias, Mariana. Y me... A ver. Ahora sí, pensé que estaba en... Muy... Muchas gracias, Mariana, igual por, por... Ah, ¿se cortó? No, te escuchamos no. bien. Ok, como que me cambió la pantalla. Este, por apoyarnos, apoyar el, el challenge, este primer challenge online. Y ahora sí, vamos a, dar, vamos a hacer los tambores. Ah, igual me complemento compartir tu presentación o si en PDF a todos los participantes. Eso sí, me quedo Gracias. con, con esa tarea, ya la, ya la apunté. Tengo aquí mi, mi libreta de tareas. <risas> Física. Ok, entonces vamos a hacer los tambores y mencionar al primer equipo que va a dar su presentación: es el equipo 2. Entonces les pido que el equipo 2 ya se conecte aquí en Zoom. Y también que tenga preparada su presentación y tiene cuatro minutos. Les pido a todos eh, los jueces que ya estén listos con su Excel. Y en, en el Excel pueden empezar a calificar. Lo max, el máximo puntuaje es 3, el mínimo es uno Son cuatro variables porque es el último Excel que les envié. El que dice cuatro variables, no el que dice 2. Este, y pueden poner observaciones para dar feedback a, al, al equipo al final. Entonces, equipo 2. El equipo que nos está viendo ya, pueden conectarse. A ver, vamos a hacer el llamado del equipo 2. Y ya se conecta el equipo 2. Para, tiene cuatro minutos. Antes de que perdamos aquí, a ver, equipo 2, ya tienen el URL. Nos van a poder compartir la pantalla y tienen cuatro minutos. Mientras nosotros vamos a poner, cuando se pase los cuatro minutos, aplaudimos, que eso significa que ya terminó el pitch. Entonces, mientras ustedes, ¿quién va a calificar? Va a ser Javier, Otón, Omar y Mariana, quienes van a estar calificando. A ver, el equipo 2, vamos a checar aquí, y si ya se esté conectando, ya tienen el, ya tienen el URL. Equipo 2, el primer semifinalista. Ok, a ver. Vamos a ver. Perfecto. A ver, equipo 2. Si no, vamos a pasar al siguiente. Equipo 2. Eh, no es para su testimonio, es para el pitch final. ¿Ok? Para el pitcheo final. Listo. Equipo 2. Pedimos ahí igual al equipo del staff. Mientras se conectan, quiero agradecer mucho porque ahorita me están viendo a mí, pero hay un equipo detrás. Tenemos a Abner, este, nuestro ingeniero en gestión empresarial que nos apoya en todo el tema de logística. Tenemos a, a, este, a Carol de Baja California, que ayuda a toda la generación de contenido y marketing eh, digital en dar la lucha. Tenemos igual a Marielena, que es doctora en políticas públicas, porque hacemos análisis de todas las propuestas. Ella es la que nos apoya en crear todas las encuestas. Eh, desde Medellín, está en Medellín. Eh, este, Carol está en Baja California. Amner está en TCMIN. Mario, el desarrollo de software y e informática también está en T Este, Tenemos también a Karen, que es nuestra diseñadora multimedia. Entonces, me da mucho gusto porque la mayoría del equipo de la lucha son mujeres. Somos menos los, hay más luchadoras. Entonces, ya estamos. A ver, seguimos siendo cinco. Ok, vamos a ver si ya se está conectando aquí. Muy bien, Carlos. Carlos Vaz va a ser quien va a presentar. Carlos, ya una vez puedes poner tu presentación y vamos a contar. Le pido a los, eh, a los jueces, por favor, que pongan, cuando diga de una, dos, tres caídas, ponemos ya una vez el... ¿Estás preparado, Carlos? ¿Tienes ya tu presentación? Eh, sí, eh, voy a ver, a ver cómo, cómo ponerla. Comparte la... la pantalla, por favor. Este, estoy aprendiendo a utilizar esto. No, no te preocupes, ahorita así sí. Acuérdate ¿Es las dos habilidades nuevas que hemos de tener, esa adaptación al cambio y empatía. Entonces, eh, listo. Oh, muy bien. Ya puedes compartir una vez tu presentación si quieres. Si la quieres utilizar o no, como tú quieras, probablemente que te va a hacer mucho de guía. Yo te recomendaría que sí. Te si estamos viendo a ti todavía. Hay una parte que dice chat y abajo dice share screen. Ahí le puedes picar y seleccionar. Eh, ah, ok, ya. Perfecto. Ya creo que aparece, ¿verdad? Sí, ya ya estamos viendo en negro, pero yo creo que se está cargando. Porque a veces... Listo. Muy bien. Entonces, eh, vas a comenzar con... Ese. Ok, ya. Okay. ¿Puedes, puedes ponerle vista a presentación porque te vemos... La vemos chiquita nada más. Creo que no, este... Eh, está en presentación con diapositivas. Okay, ya. Y pone en la pantalla presentación con di diapositivas. Y le vas a poner ahí... ¿Arriba? Ah, perfecto. Entonces, vamos vamos a contar los jueces listos en el Excel y vamos a contar, vamos a tener nuestro cronómetro en el celular y vamos a aplaudir cuando tengas los cuatro. Yo voy a poner también el mío. Vamos a hacer un segundo. Cuatro minutos tienes máximo, ¿ok? Ok, ustedes me dicen el tiempo. Muy, muy por bien, favor. Una. Bueno. Una, dos, tres. Listo, contamos tiempo. Ok, bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Somos el equipo 2. Eh, nuestro proyecto es AgroFood. Eh, el tema que estamos trabajando ante esta contingencia es desabasto de alimentos y falta de soberanía alimentaria. Los integrantes somos dos, aquí un servidor, Carlos Javier Vaz Polanco, y mi compañero Diego Rincón. Bueno, problema o necesidad. Ante esta contingencia sanitaria se ha visto desabasto de alimentos más en grandes ciudades que en la parte rural. ¿Por qué? porque en las partes rurales, en las zonas rurales, pues la gente está acostumbrada a trabajar el campo y por lo tanto produce sus propios alimentos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que en las grandes ciudades también se empiece a producir sus propios alimentos. Por eso dice que esta actividad es muy poca o escasa en las ciudades, pues está más acostumbrada al consumo y no a la producción. Si no cambiamos ese estilo de vida, no solamente ante esa contingencia, sino en otras cont contingencias, seguirá habiendo más escasez de alimentos y por ende de comida. Ese es nuestro problema necesidad. ¿Por qué pusimos público en general en usuario ideal? Bueno, pues porque cualquier persona puede pues, plantar, ¿no? Aquí en las zonas rurales, pues yo soy de aquí de Mashcanú, desde pequeño se nos enseña a, a plantar nuestros alimentos, a cuidar a los animales. Entonces, cualquier persona en la ciudad también lo puede hacer. Y uno de los puntos fundamentales del paso 3 que dice que quiera producir sus propios alimentos y que sea autosustentable. Claro, no se puede al 100%, pero un porcentaje menor, ya depender no, de, no depender tanto de, de los supermercados y de todas esas tiendas. Mapa de empatía. Bueno, este, aquí a grandes rasgos. ¿Qué es lo que tienen los usuarios? Bueno, está preocupado por su alimentación, el acceso a alimentos, por, siente frustración por el precio y la calidad de los alimentos disponibles en el mercado. Como todos sabemos, los alimentos ahora pues tienen muchos agroquímicos, aunque... Hay todo una, un movimiento ahora de todo lo que es alimentos ecológicos, pero en realidad en, los productos que están en el mercado, al menos aquí en México, muchos de ellos tienen conservadores y no son 100% naturales. Al igual, al ser persona de ciudad, no, este, no siempre se tiene espacio en la casa o el conocimiento para producir sus propios alimentos. ¿Y pues, qué es lo que motiva a nuestro usuario ideal? pues Saber que actualmente mucha gente, además de ella, ha empezado a cultivar y su alimentación. O sea, es toda una red de gente que está empezando a, a generar este cambio, ¿no? De, de producir sus propios alimentos. Perdón si voy rápido, un poco nervioso. No, no te puedes continuar. Bueno, la causa raíz, bueno, el desabaso de alimentos, ¿no? Son, son esas tres causas. La social, pues consecuencia por falta de conocimiento para realizar agricultura en un hogar para ser autosuficiente. Voy a recalcar, no, no siempre. Se tiene un espacio ideal dentro de las casas para poder este, producir nuestros propios alimentos. A veces son apartamentos pequeños en el cual solo se tiene un balcón. Eso puede es ser una causa económica, pues alto consumo y gasto en alimentos primordiales de origen del campo, político. Pues se tiene una falta de iniciativa de capacitación de las personas para el desarrollo de la autosustentabilidad. Uno de los, de los problemas, ¿no? El social, pues otra causa que dice que la educación es el pequeño. Le digo En las ciudades no, no se les enseña a plantar, eh, durante las investigaciones que hicimos, de hecho hasta los niños les preguntan que de dónde viene la leche y ellos dicen que de una caja. O sea, no conocen ni siquiera lo que es un animal, una vaca, qué es lo que produce el alimento. Es un problema social que, que puede vivir por allá. Económico, pues este, en las grandes cadenas de supermercados tienen acostumbrado a la gente a consumir, consumir y consumir. Y político, pues, dice que a veces no se le otorga un valor agregado a la educación de la agricultura, en, cada, en este caso de la autosustentabilidad. En algunas escuelas podemos decir que hay algunos huertos escolares, pero no siempre se lleva a cabo en, en las casas. Objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, dentro de la Agenda 2030, 20, Entramos en, en todos esos que podemos observar. la pobreza, lógicamente, pues, este, eh, la proceso eh, de alimentos... Te menciono, sí. se, se acabó tu tiempo, pero si puedes decir lo más importante, si quieres avanzar un poquito más, te vamos a dar un... para que te puedas... Pero dilo muy, muy conciso, lo más importante. Este, Tocayo, por favor. Ok. Esto. Yo creo que aquí. Okay. Eh, a grandes rasgos, AgroFood lo que quiere es, es ser una plataforma que ayude a las personas eh, principalmente en las grandes ciudades, a producir sus propios alimentos. Entonces, tú puedes aprender y emprender producción de tus propios alimentos, conocer a otros productores y formar parte de una red, ¿no? una, una red de productores en tu ciudad que te pueden apoyar y así ya no, a, a, que no haya tanto desabastos de alimentos. Y pues esa es la idea, ¿no? Que AgroFood logre ayudarte a encontrar tu propia pasión y ayudar a los demás. Ok, perfecto. Muchas gracias, Tocayo. Muy bien. Este, No te preocupes. Muchas ah, gracias. Es, este, le hiciste muy bien. Este, Mi Tocayo es de Mashkanun y este, un gran luchador. Muy bien, le hiciste. Realmente es muy, muy poco tiempo para decir todo lo que hiciste en 36 horas. Le voy a, No te vayas a desconectar, te van a hacer preguntas. No, no, no. Tenemos un minuto más para tú responder y un, eh, un juez que te pueda hacer una pregunta también. Tiene un minuto el juez. ¿Alguien de Javier, Otón, eh, Mariana? Yo, no, este, Lucho. Sí, uh, perfecto. Este, bueno, porque fue, ya nos quedó poquito tiempo. Eh, es, es una plataforma en que se va a estar enseñando de, de manera virtual cómo la gente puede producir sus alimentos desde casa. Eso es lo que el resumen, ¿verdad? Sí, así es. Ok, este, dentro de eso, las enseñanzas van a ir a producir, me imagino, con hidroponía o qué tipo de, de, de enfoque le quieren dar. Le queremos dar el enfoque eh, comunitario, ¿no? ¿Cómo se, cómo se trabaja en la comunidad. Por ejemplo, queremos poner algún tutorial, ¿cómo lo hace el doña, doña Conchita? ¿Cómo siembra sus tomates, no? Porque sea algo más cercano, más, más algo comunitario, ¿no? Un aprendizaje entre todos. Y parte de la monetización, se me faltó decir, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Al final del, del video, si tú quieres ser parte de la red, puedes este, aportar, donar, o incluso ahí puedes conseguir insumos con otros productores, semillas y herramientas. Perfecto. Este Quiero mencionar a los jueces que Carlos es parte de una comunidad que está a una hora de, de, de, de la capital de Yucatán, y conoce muy bien, y imagino que es muy buen clic con todo tu equipo. Este, muy bien Carlos, qué bueno que una problemática local la convertiste en un proyecto ¿no? eso es lo importante muchas felicidades este y ya no te va te puedes desconectar acá, síguenos viendo en Facebook y ahí en Facebook vas a saber eh, en qué lugar quedaste de los tres primeros lugares, muchas felicidades ah, muchas gracias a todos sigue el equipo 5, equipo 5 ya preparado para, ya creo que ya está conectado ponle por favor presentación con diapositivas en la eh, presentación actual, en la diapositiva actual, para que se vean grandes. Este, veamos otra vez aquí. Perfecto. Muy bien. Carlos, tocayo, ¿listo? Entonces voy a... Como que me quería. ¿Se salió? A ver. Este, no sé si se salió. Este, Carlos Vaz, ¿estaba conectado? Carlos Castro ha sido. Ok, está compartiendo su pantalla. Perfecto. Tocayo. Hola, buenas. Eh, ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Tocayo. Tú ya es, es tu segundo challenge, ¿verdad, Tocayo? Eh, no, en realidad es el primero. Ah, entonces vi a alguien más que se estaba. Sí. Bueno, creo que fue de otro equipo. Fue de otro equipo. Entonces, vamos. Ok, está compartiendo su. Sí, a ver, dame un momento, por favor. ¿Se logra ver la presentación? ¿Qué era lo que.? Sí, no? sí, muy bien. Ya, perfecto. Listo, entonces, creo que cuando la presentación. Entonces ¿tú me, tú me dices sí me lo ver cierto a ti no la presentación llama no, no, sí. ¿no? la presentación puedes poner tu ¿Pusiste compartir screen ahí está ah. perfecto eh, Carlos Castro es de desde Perú, ¿verdad, amigo? Cine, ah, Perú amigo sí de Perú abrazo, amigo qué bueno que, que nos perfecto que entonces eh, vamos voy a decir cuando diga tres comienzas Ok, me diste. Trata lo más breve. Con de la causa raíz nada más di la causa raíz que elegiste. No todo el mapa eh, como feedback del anterior equipo eh, estuvo muy bien, pero para que sea lo más eh, muy muy rápido en cada diapositiva, más que rápido, muy claro. Entonces una, ¿Sí? dos, tres, listo. Contamos tiempo. Va perfecto. Buenas tardes con todos. Nosotros somos el equipo número cinco y tenemos una propuesta que se llama mi vecindario. Eh, nuestro equipo está formado. Orange Solís, que es el hipster. Nora Carrillo, que es la experta. Y quienes habla, Carlos Castro, que soy el hustler. Eh, nosotros identificamos un problema o necesidad en las comunidades. Básicamente tiene que ver mucho con el tema de la comunicación o la buena comunicación que existe entre los vecinos. Eh, el hecho de la difusión de información falsa que circula en redes sociales... Eh, la falta de una solución a problemas de seguridad, robos, falta de servicio, etcétera, dentro de una colonia o comunidad en la que vivimos. La poca solidaridad que podemos tener en momentos de crisis, probablemente por la falta de comunicación o por desconocimiento de quiénes son los que están eh, involucrados en esta situación. Y en algunos casos también discriminación. Eh, de no resolver esta problemática dentro de las comunidades podrían desarrollarse eh, conflictos entre los vecinos. De hecho, ya hemos visto en algunos casos conflictos entre vecinos. Y uh, no responder oportunamente a estas situaciones de urgencia o críticas o de emergencia, ¿no? Que también podrían desencadenar en un evento mucho mayor. Eh, nosotros perfilamos un usuario ideal, eh, identificamos a los millennials entre 25 y 35 años, básicamente porque son los que tienen eh, una predilección por las tecnologías, de un nivel socioeconómico medio alto, básicamente de las urbes de Lima, Chihuahua, Mérida y Tuxla Gutiérrez en México. Eh, bueno, nuestro mapa de empatía, una vez que lo desarrollamos, identificamos que eh, nuestro público objetivo quiere sentir o tiene la necesidad de que está contribuyendo con la sociedad. ¿no? Quiere sentirse empoderado y conectado para defender sus derechos y los derechos de los demás, entre muchas otras observaciones, pero estas fueron las que nosotros consideramos más relevantes para nuestro proyecto. Eh, la causa raíz que encontramos eh, básicamente fue la falta de interacción debido a comportamientos generacionales ¿no? y eh, eh, a los horarios laborales en condiciones normales y en este caso también al tema del aislamiento social debido al, a la situación del COVID-19. Eh, las identificaciones críticas es que este tipo de actitud limita la ejecución de acciones sociales que puedan involucrar la participación de todos. Y la falta de comunicación puede limitar el tiempo de respuesta y generar como consecuencia pérdidas económicas por estos siniestros que se puedan presentar. Trabajamos con los ODS 11 y 17 basados en nuestro proyecto. Y la nueva alternativa que nosotros planteamos es una herramienta tecnológica que permita identificar a nuestros vecinos por la cercanía en la que nos encontramos que permita gestionar roles y perfiles de usuarios y eh, que también nos permite identificar quiénes son las personas que viven en nuestra colonia, que muchas veces las desconocemos ¿no? Entre otras alternativas como foros de discusión, secciones de noticias verificadas, consejos, y además eh, nos va a permitir poder empatizar con nuestros vecinos en, este, en esta época de cuarentena. Nuestra aplicación se llama Mi Vecindario. Aquí tenemos algunas características, el registro, características de foro de discusión, podemos agregar a los vecinos por proximidad, y algunos beneficios adicionales. Acá tenemos algunas demos, las páginas de Login, tenemos cómo registrar nuestro perfil, acá tenemos algunas funcionalidades, y tenemos, como observamos, por nuestra ubicación, podemos encontrar cuáles son las zonas que pueden ser peligrosas, y también cómo encontramos a nuestros vecinos que estén cercanos. ¿Cómo generamos eh, el dinero? Obviamente la aplicación va a ser de uso gratuito por las descargas, pensamos utilizar algún tipo de publicidad, probablemente de negocios cercanos, y adicionalmente a ello podemos tener un servicio premium en el cual se pueden incluir rankings de vecinos y hacer evaluaciones en función a la participación, ¿no? Y este servicio premium obviamente va a tener un costo adicional. Adicionalmente podríamos también hacer la venta de base de datos para eh, negocios o empresas que requieran esta información para ofrecer sus productos. Eh, bueno, básicamente la historia que tenemos eh, para nuestro perfil es eh, que no teman más por su inseguridad, su estabilidad emocional y, y la integridad de sus vecinos, ¿no? Eh, sabemos que se pasan largas horas en el teletrabajo o en el home office por el COVID-19 y el estar aislado pues, no nos permite interactuar. Básicamente lo que nosotros buscamos es crear conciencia de que juntos nos podemos cuidar. Eh, Esta es nuestra llamada a la acción. ¿no? Eh, básicamente lo que nosotros estamos pidiendo es que puedan apoyar con un donativo de 10 a 200 pesos. Eh, a una cuenta de Paypal, y básicamente lo que nosotros buscamos es hacer realidad la seguridad y empatía entre miles de vecinos de las colonias para poder juntos protegernos y cuidarnos. Nosotros hacemos la lucha, haz la lucha y ponte la máscara. Eh, perfecto. Toca okay, yo muy bien. Eh, tenemos un poquito más de tiempo porque al, al equipo anterior también. Y este, ahora sí le dejo a un juez que, algún juez que quiera hacer una pregunta y tú tienes también réplica. duro. Eh, no? Sí. Le doy la palabra a Omar, Mariana, este, Javier. Yo quiero preguntar Sí. sí. sobre el tema de, de seguridad. cómo Para ti, ¿cómo aseguras que las personas que estén dentro de la aplicación sí verdaderamente sean vecinos y no sea gente que nada más está dentro del radar pero que se quiera aprovechar de esto? Ok, eh, digamos que dentro de las validaciones para el registro, no lo hemos puesto en el demo por un tema de, de detalles, pero se podrían hacer algunas validaciones como por ejemplo colocar, eh, bueno acá en Perú por ejemplo tenemos el número del equipo o del medidor o el número de tu servicio suministro de energía eléctrica o de agua, que es eh, digamos un requisito con el cual identificas que efectivamente tú vives en una casa que está dentro de la colonia. Porque podría ser, como dices tú, que estoy transitando y me pescó el radar y yo me, me, me asimilo al programa. Pero podríamos colocar estas validaciones y de esa manera evitamos que se puedan infiltrar personas que no pertenecen a la columna. ¿Sí? ¿Tienen alguna? Eh, perfecto. Entonces, eh, eh, Tocayo, muchas felicidades. Estuvo excelente tu presentación. Eh, la verdad es más que cantidad tener mucho la calidad de ustedes. Yo vi todos los perfiles, excelente. Muy bien, ahí sacando la casa también por este por Perú. También, ahora, eh, compañera de aquí de Merida y Yucatán y los demás perfiles. Felicidades a todo el equipo en general. Tú hablaste, pero sé que es un trabajo en equipo. Sí, claro. Nos demos, ha sido un excelente en, equipo. Gracias. Nos vemos en el grupo de Facebook para anunciar a los ganadores. Perfecto, Desde, gracias. Vamos ahora con el equipo 6. Equipo 6, que entre por favor por aquí el equipo 6. Hasta. El equipo 6. Ya está, ya está por entrar el equipo 6, ahorita está. Mientras, si quieren ustedes poner observaciones, dar este tiempo de lo que se van conectando, alguna observación, para que le podamos dar feedback al equipo. Acuérdense que les vamos a tratar de dar feedback y vamos también a, a mandarles este, esta propuesta a Omar, mandarles una, eh, el hacer esta red, mandarles los, los contactos y también el informe de todos los proyectos para que quien guste continuar o que se conviertan en programas eh, públicos y campañas de difusión de, eh, tenga vida todavía los proyectos, es nada más un paso porque falta todavía desarrollar más el demo, aquí pueden mapear la problemática y entender el problema y crear el demo de manera este, virtual. Si no es el equipo 6, vamos a tener que pasar al equipo 7, así le pido al equipo del staff, vamos a, vamos a darles un segundito más, a lo mejor andan atorados en algo, o en la, te en la tecnología, a ver la conexión, a ver. Si sí es el mismo equipo, si sí es el mismo enlace. Si sí es el mismo enlace de Zoom para que se conecten, tengan presente su eh, su, este, su presentación, tengan la lista para que ya se puedan conectar. Les menciono mientras a todos los demás que nos están viendo por Facebook, a todos los participantes que hay premios, haz la lucha. Y quiero mencionar que me dio mucho gusto porque no prometimos premios en efectivo ni nada y todavía sí se inscribieron y donaron su tiempo para esta buena causa. Va a haber unos premios, el primer lugar se va a llevar eh, por parte de la lucha con un valor de más de 5 mil pesos, y no se los hemos mencionado ahorita. Y también el segundo lugar va a obtener un premio equivalente a más o menos unos 2 mil pesos por integrante y el tercer lugar por cada integrante igual valor aproximado de mil pesos. Vamos a dar ahí unos, unos premios, aparte de darle su... Darles sus luchos y darles también este, su reconocimiento digital. Le daban a su reconocimiento digital que pueden publicar en LinkedIn. Ya está conectada Karina. Karina, bienvenida. No te vemos todavía en pantalla. ¿Puedes compartir tu presentación? Bueno, no Karina, estás conectado. Eh, ¿Cuál es tu nombre? De Ernesto Nada. Ernesto, muy bien Ernesto. Ya puedes compartirle tu presentación. Está ahí al ladito de chat. Dice share screen en la parte inferior. Y... Sí, dame un segundo. Sí, no te preocupes. Ya, ya lo importante es que estabas, ya estás aquí conectado. Ya sí. estás conectado. Eh, bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí. Bueno, mi presentación. Cuando me digas que estés listo, empezamos a contar el tiempo. Tú primero con tiempo. Ok, muy bien. Listo. ¿El equipo 6 o el equipo 7? Es el equipo 7. 7? ¿Es 7? Sí, es que dijiste que nos conectáramos, ¿no? Bueno, está bien, y ahorita pasamos al 6, tú y estás listo. Equipo siete. Listo. entonces qué bueno que lo Equipo siete para todos, Javier, Mariana, Otón, Omar, ¿listo? Sí, eh, listo. Te voy a, voy a decir tres y empezamos a contar tiempo. Una, Gracias. dos, tres, listo. Gracias, ¿cómo están? Me llamo Ernesto Lara y soy parte del equipo de 15 semanas para para la historia. Eh, nuestro equipo está conformado por Silvia, Jonathan, Alan y Carlos. Eh, el problema que, te, que nosotros elegimos o que hemos encontrado en la, en la actualidad es superar estos momentos de contingencia en la ciudad de Mérida, eh, hablando del estado de, de Yucatán, con el, los obstáculos que se han presentado de no recibir ningún ingreso económico eh, por, la, por el encierro que se está viviendo eh, y que, hay muchas que las familias no pueden salir. O, la, o los jefes de familia no pueden salir a, a, a generar ingresos y de esta manera mantener a su familia, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro cliente o nuestro usuario particularmente son jefes o jefes de familia. Eh, en el caso de, de Yucatán, el 71% de jefes de familia son hombres ¿no? eh, y que actualmente no cuentan con un ingreso porque, eh, porque están eh, en, encerrados en casa. Y prácticamente el 61% de, de los trabajos en, en Yucatán son informales. Esto quiere decir que prácticamente 280 mil familias actualmente en Yucatán están, eh, de, están dejando de percibir un ingreso eh, y no tienen ninguna seguridad social que los pueda eh, sostener. ¿no? Entonces, para ello estamos pensando que debemos eh, eh, pues, generar herramientas y soluciones. Ah, tal vez no para largo plazo, ¿no? Porque podemos eh, cambiar los sistemas en mediano o largo plazo. Pero en el corto plazo, eh, los grandes problemas de, de estas familias es, pues, eh, los alimentos y la subsistencia. Entonces, eh, obviamente a estos jefes de familia les preocupa no poder eh, tener la suficiente, eh, los recursos económicos para, para sostener a la familia. Y, pues, ese es un gran miedo que, que es generalizado, ¿no? Eh, por lo que, lo que les comentaba, en Yucatán, 565 mil jefes de familia tienen que alimentar al 88% del estado, prácticamente 1.845.000 personas. Y además van a estar en 15 semanas sin posibilidad de, de trabajar, ¿no? que son sus trabajos. Normalmente, eh, la mayoría de los trabajos también en, en Yucatán, más del 60% son de servicios. Eh, si lo vemos en diferentes... Eh, eh, consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias que puede haber próximamente es la delincuencia y el rompimiento del tejido social. Eh, consecuencias políticas, el colapso del sistema de seguridad y crisis financiera del Estado. Eh, y eh, una de los grandes, las grandes razones por que tenemos que hacer algo en, con esta problemática eh, es para generar... Eh, para poder eh, solventar la incapacidad de, de gobernanza y un alto de nivel de, el, por el alto de nivel de corrupción y desvío de recursos. Eh, en la Agenda 2030 podemos cubrir ciertos puntos, como intentar, si no sino darle fin a la pobreza, por lo menos no eh, aumentarla, eh, no, no tener hambre cero, pero no también seguir incrementando estos índices, eh, generar ciudades y comunidades sostenibles en donde en conjunto podamos ayudarnos, eh, que haya un consumo responsable, ¿no? Que no sea un, un consumo eh, solo para mí y de acaparar. Y de esta, de esta manera hacer alianzas para lograr los objetivos, ¿no? A veces institucionales. En la actualidad, pues, hay un gran problema por, las, por, por lo que las familias sufren, ¿no? Los sufres de familia eh, no tienen la posibilidad de eh, generar estos ingresos y de, de sostener a la familia lo que nosotros eh, y actualmente estaría como el mapa, ¿no? Eh, pensar que eh, con la pandemia, pues no hay consumo porque no hay ingreso, ¿no? Entonces, familia familias necesitan un ingreso para poder consumir, pero no hay en este momento. Entonces lo que proponemos es que eh, nosotros vamos a, eh, a focalizar y en localizar a las personas que tengan eh, vulnerabilidad actualmente, mayor vulnerabilidad, ¿no? Eh, para poder eh, hacer enlace con con eh, empresarios. Se, se acabó tu tiempo, pero eh, disculpa que te interrumpa, puedes continuar un poquito más nada más. Eh, te voy a dar, sí. ok, para ser lo más breve ya para que este, eh, ya haya te, terminado. ¿No? Sí. Entonces, en teoría, lo, bueno, lo que queremos hacer es eh, ayudar a través de ONGs y de instituciones, eh, bueno, de instituciones privadas, para recaudar fondos eh, y poderlos dispersar con las familias eh, más vulnerables de Yucatán. Entonces, les llamamos a la acción. Eh, tenemos un plan eh, detallado de cómo geográficamente localizar a estas familias y poder llegar hasta ellos. Eh, les agradezco eh, muchísimo su atención. Perdón por alargarme. Estamos súper contentos y muy motivados por lograr que estas personas eh, no sufran de más en, esta, en este momento de vulnerabilidad. No necesita ser un héroe con capa. Todos somos iguales, todos valemos. Hasta luego. Muy bien, muy bien. No, no te voy a ir todavía porque tenemos, si quieres déjanos la diapositiva de modelo de ingresos. ¿Alguien tiene este, alguna pregunta un juez? y tienes también un minuto para responder. Otón, este, Omar, Mariana, este Javier, este muy interesante, igual muy, muy muy bien todo el trabajo de tu equipo, muy padre. Este, toda la información previa que nos muestras se ve que se, se informaron bastante, muy, muy padre. Felicidades al equipo 7. Pues, ¿Qué? a mí me gustaría que... Perdón. Perdón. ¿Alguien... Ah, bueno. Que no me quedó claro en realidad qué es lo que, o sea, qué quieren hacer con el proyecto. O sea, ya sí en ejecución, ¿qué es 15 semanas para la historia? 15 semanas para la historia es una iniciativa para eh, reunir capital o recursos económicos, no, no solo dinero, sino recursos económicos para poderlos distribuir en las familias más vulnerables que no pueden generar ingresos actualmente y, y, y, y que esas familias tengan la posibilidad de esperar a que el sistema se adapte a este cambio y que de esa manera no se rompa el tejido social y que no se haga más grande la polarización social y económica. Ok. ¿Cómo seleccionas a esas familias? pues tenemos eh, los indicadores de nivel socioeconómico, los, eh, los deciles y el mapeo que INEGI y, y las estadísticas nos puedan eh, acercar. Perfecto, de todas maneras también igual ahí te estaremos dando observaciones del proyecto para que lo puedan continuar muy bien equipo. Equipo 7, pasamos, equipo 6, por favor te vemos ahora, eh, puedes desconectar aquí, pero te vemos en el grupo de Facebook para anunciar a los padres primeros lugares. Muy bien, equipo 7. Sí. Equipo 6, ahora sí, ahora sí se puede conectar el equipo 6. Creo que yo andaba por acá. Melani. ¿no? Melanie, puedes compartirnos tu pantalla. Sí, está. Es lo que es. Al ladito de chat dice share screen y ahí puedes compartir de comparte la presentación, solamente tu presentación. Uh, creo que ya los veo. Muy bien, sí, ya te vemos. Y se vaya preparando el equipo 9, apenas terminando, Melanie, entramos con el equipo 9 para, este, no, no nos vamos a pasar, Yo son las 3.12, 3 media más tarde ya damos los, antes de las 3 y media damos los ganadores. Muy bien, Melanie. tú nos tú nos, das, nos indicas sí, y pongo te el te tiempo. Cargar, sí, planes, ¿no? No, no te preocupes, tranquila. Sí, a veces que es, eh, tarda un poco, creo que le jala mucha eh, memoria a la computadora para cargar en el Zoom. Entonces, tranquila, sí. si no se va a atorar. <risa> no le des muchas veces, porque <risa> eso, eso me pasó hace rato y me sacó me sacó de, de, de mi mismo ring. <ríe> Me dejó a solos a los impulsores. No sé si ya se alcanzó a ver. No, todo, todavía, ¿no? Seleccionaste la pantalla ya, ¿no? Eso sí. Ya. Share, ya, ya, ya se va a empezar a cargar. Muy bien. Ya no le hay que darle tiempo y se está compartiendo la. Ya nos mencionó. Ahora sí, muy bien. Muy padre la... La voy a, la voy a hacer grande. Para... Sí, por favor, para que la vamos a No vayas okay. con prisas, pero sé muy clara, trata tr tr de no tardar más de 20 segundos en cada diapositiva, 10, porque fueron muchos pasos, fueron 17. Entonces, al final siempre explica eh, cómo van a obtener dinero y, y cuál es tu nueva alternativa comparada con la... Alterna, mejor alternativa. Actual, ¿no? pero, el, el, el número de equipo que vamos a calificar sería... Seis, seis, seis, equipo seis, sí. Por, seis. Equipo seis, que era el anterior, pero nos adelantamos. Entonces, lista, Melanie. Sí, ya está lista. Equipo seis, aunque dice ahí equipo tres, es equipo seis. Ah, sí. No que, te preocupes, mira, nada más, nada más quería aclarar para... Ok, una, dos, tres, listo. Uh, hola a todos, nuestro equipo es el equipo 6. Nuestro proyecto se llama Vamos para el Mercado. Y básicamente, la pro problemática que resuelve es que recuerdo una encuesta realizada por el INAIGI en el 2017 en el municipio de Tabasco: eh, 100 de cada 10 mujeres. No, no se escucha, espérenme, creo que se cortó el micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya, ya, sí, se sí, te escucha, sí. Melanie. No se ha cortado. Sí. Ah, ¿ok? Tienes una bocina uh, por ahí que, que está sí, fuerte. eso es lo que estoy lado? escuchando. A ver. Se Escucha eco. No te preocupes, paro, paro, la, paro el tiempo. A ver, creo que es la computadora. Es que estoy desde el teléfono y la computadora. A ver, ah, es que tienes ese. Ahí está. ¿Ya, ¿Ya se escucha? ¿O se escucha el eco? Se escucha todavía el eco. Creo que es tu computadora. Tienes... Lo que pasa es que estás viendo también la presentación, ¿no? O sea, estás en el grupo de Facebook. Yo creo que ahí... Ya, ya creo ya. que ya no se escucha el eco. Ya no, muy sí. bien. Ok, listo. Les... Listo. Ya lo okay. revelé. Lo que comentaba era de que 100 mujeres, 56.5% de las mujeres eh, que trabajan trabaja en mercados locales en Tabasco. Eh, la economía de hoy en día se encuentra ligada de una forma global y a nosotros nos gustaría que en el municipio de Paraíso, Tabasco, las jefas de, de familia eh, empezaran a comercializar sus productos, ya que con este, esta pandemia pues obviamente entramos en crisis y en decisión. Eh, mucho de este proyecto también viene indicado a la parte del comercio inclusivo, también por eso mi equipo quería que yo presentara, porque nos queremos enfocar más que nada a este pequeño sector que muchas veces no se le ha tomado en cuenta, como que nuestra propuesta de valor va enfocado más que nada a las madres de familia, que son madres solteras o madres con necesidades de verdad abundantes en este tema de pobreza y desigualdad, así que básicamente eso es nuestro sector y nuestro usuario ideal son mujeres entre 35 y 70 años, de acuerdo con lo mismo que nos ha arrojado el INEGI. Eh, eh, básicamente eh, estas mujeres no cuentan con estudios o algunas tienen estudios truncos, se dedican al convenio informal o ambulante en México. Eh, nos enfocamos a una comuni comunidad en especial llamada Paraíso, que está en Tabasco. Eh, nuestra causa raíz, eh, vimos la problemática social, y es ahí cuando nosotros entramos en esta brecha de desinterés por parte de la sociedad civil, eh, en donde se maneja este estereotipo que, como no son empresas grandes o no son, en este caso, las pymes eh, que todos conocemos, eh, no se les presta la atención que se debería, entonces nosotros vemos esta brecha de desigualdad social y desigualdad política eh, Cómo pretendemos que en la agenda 2030 nosotros poder ayudar, eh, nosotros solo marcamos dos rubros. El primero es el fin de la pobreza y el octavo que es eh, nosotros pretendemos con este proyecto eh, crear eh, fuentes de, de empleo y ayudar a estas personas a que expandan la parte de su local o su comercio, en eh, la forma de la que ellas trabajen en el mercado. Bueno, la alternativa actual que se está utilizando es que la mayoría de las personas o los que conocemos eh, Ocupan las redes sociales para difundir nuestros eh, pequeños locatarios eh, de alguna forma para que se consuma lo local. ¿no? Hemos escuchado muchas veces esa frase de consume lo nacional, consume lo local. Pero pues básicamente eh, la nueva alternativa que nosotros estamos manejando es eh, ayudar a los pequeños locatarios de alguna forma con, con, eh, aliándonos de la parte gubernamental y de pequeñas ONGs que ya se encuentran en la comunidad eh, que nosotros escogimos. Eh, generando esta parte de alianzas de publicidad masiva, pero no por redes sociales, como se viene manejando, ya que muchos locatarios ni siquiera saben ocupar la tecnología. Eh, tenemos una página de Facebook para poder hacer esta parte de redes entre más ONGs que ya trabajan con esta comunidad. Eh, aquí está una parte de nuestra demo, que fue el proyecto que hicimos. Ok, aquí tenemos eh, la parte de la monetización o capitalización. Eh, vamos, estamos trabajando por medio de donativos de la sociedad. Eh, empezamos a hacer la parte de servicio a domicilio, también para generar donativos. Y queremos generar un proyecto más adelante eh, para ayudarnos, eh, ayudarnos a nosotros y ayudarnos a ellos, generando bazares, mercados o ya sea eventos masivos con difusión, en donde estos locatarios puedan vender sus productos. Eh, esta es nuestra validación de proyecto. Fueron encuestas en Google Forms que nosotros mismos hicimos, en donde pudimos notar que la mayoría de la población, eh, si quieren les comparto la información después, eh, tiene conocidos, se dedica al comercio informal o sabe de, de mujeres, en este caso, que trabajan en los mercados. Esta la puse más grande porque justamente el 100% de las personas que entrevistamos que se dedican a la economía local no ha recibido apoyo por parte del gobierno. O sea, de las 23 personas que nosotros logramos entrevistar, de las 23 digan que nadie ha este, recibido apoyo ni de forma psicológica, ni de forma económica, ni de ninguna forma por parte del gobierno. Y bueno, nuestra historia y... De las peores crisis nosotros creemos que nacen las mejores ideas. Esta es una idea piloto, obviamente queremos aterrizarla un poquito más, pero pues por el tiempo no nos bastó. Y bueno, creo que eso es todo. Muy bien, Melani, muchas felicidades, muy padre la presentación. Ahora sí le paso a si sí, todo un trabajo, no solamente a ti, a todo tu equipo, todo el esfuerzo, porque más que nada son 36 horas que fueron casi continuas. No sé cuánto tiempo habían dormido, nos puedes compartir nada más tu brevemente. ¿Cuántas horas dormiste, eh, Melanie? No paraste como, desde el viernes a las 7. No, como 4 horas, 5, porque después de que terminó todo, pues seguí compartiendo el video. Oye, ¿tenió tiempo de ir al baño, de comer algo, porque tenías que estar pegada a los talleres que dábamos? Sí, y con tu no. Equipo, ¿no? Eh, me bajé la computadora a la cocina para de ahí poder agarrar comida y seguir con esto del taller. Muy bien, de todas maneras grabamos testimoniales que le vamos a compartir a los impulsores de cada equipo. Muy bien, felicidades. Alguien, Mariana, Javier, este, Otón, Omar, no sé si alguien no ha, este, alguno de los este, jueces no ha este, hecho alguna pregunta. Si quiere, eh, les paso, nos queda un equipo nada más. Me parece que Otón, no, no, Otón, ¿sigues sí, ahí? O Javier, no sé quién guste, puede, puede hacer una pregunta a Melanie sobre el proyecto. Si quieres, yo, eh, Otón. OK, muy bien. Uh, Melanie, eh, así rápido vi que hicieron un video. Eh, ¿Qué resultados obtuvieron de, de ese video y de esa campaña que hicieron? ¿Lograron recaudar dinero o qué, qué información lograron recaudar con, con el video que hicieron? OK, eh, yo creo que una de nuestras fortalezas, más que otra cosa, fue la presentación, ya que creo que le metimos como más caché que el video. Pero lo que logramos re rescatar, o bueno, de antemano, fueron las partes de los contactos y la gente que se sumaba para dar nuevas ideas a esta iniciativa de comercio inclusivo. No tanto en la parte de dinero, porque creo que nos falta aterrizar la idea. De hecho, no tuvimos, nuestra donación fue de cero pesos, nadie donó dinero. Pero sí yo vi en muchos comentarios, nuevas ideas y nuevas formas de que la gente se, se, se incluyera en esta parte de, de ayudar y más que nada, vi el interés por parte de, del concepto de comercio inclusivo por parte de las mujeres. Eso eso también ayudó muchísimo. Muy bien, Melanie, muchas gracias. Nos seguimos viendo en Facebook. Quiero mencionar también a los jueces, porque no es un eh, no fracaso que no hayan apuntado dinero en este caso, no se sientan mal. Porque quiero decir que los videos nos lo mandaron a las doce y media de la noche. Entonces, ¿quién estaba conectado ahora? Eh, es algo que tenemos ahí también que nosotros tomar en cuenta, porque casi a la una de la mañana subieron el video y todavía sí tuvieron un montón de interacciones. Nos, eso sí lo medimos y lo tomamos en cuenta para ser finalistas. El equipo 7 tuvo, eh, el equipo 6 tuvo 64 interacciones entre comentarios, entre me gusta, reacciones, compartidos. Entonces, este, fue muy poco tiempo lo que tuvieron para recaudar, pero muy bien tuvieron bastante interacción en las redes sociales. Melanie, nos vemos en el grupo de Facebook. Hago el, el llamado para el equipo 9. Equipo 9. Equipo 9, ya creo que ya andaba por aquí conectado. ver ah, si alguien le puede decir ahí en el grupo de Facebook. Equipo 9, creo que ya se está conectando. Por ahí escuché. A ver, el equipo 9. Fue, fue, fue el equipo que yo estuve ahí. También pendiente con ustedes. Me tocó subir su video. A ver, el equipo 9. ¿Listos? Si es el último equipo, a menos que los vamos a dar por default. Y tienen... Ah, creo que ya ahí están conectando. Bueno, Melanie. A ver, eh, Mariana. Perfecto, Melanie ya salió. No, Mariana, pues sí somos los que... A ver, Melanie, sigues conectada. Te voy a... Creo que ya se está conectando. ¿Alguien más? Karina. Perfecto. Muy bien, Karina. ¿Lista? Compártenos en abajo donde dice chat, donde dice share screen y puedes ahí compartirnos eh, tu pantalla. ¿Ok? Tienes apagado tu micrófono, Karina, también. Está al ladito de la, de, del video. Perfecto. Uno más uno. No te escuchamos, Karina. Tienes que activar tu audio. Está ya. en la parte inferior. Perfecto, muy bien. Y si puedes darle en presentación con diapositiva, en presentación actual, para que veamos en tamaño este, completo, en pantalla completa tu, tu presentación. Ya es el último equipo. Muy bien. Muy bien. ¿Sí se ve entonces la presentación? Sí. ¿Lista? Perfecto, lista. Bueno, vas a tener cuatro minutos. Acuérdate, sin nervios, tranquila. Pero se trata de no tardar más de 20 segundos, no te apasiones solamente una diapositiva para avanzar. Una, dos, tres, listas. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Karina, presenta, representando el equipo 9 con el proyecto 1 más 1, aquí ganamos todos. El, la pregunta que tratamos de resolver durante este challenge es cómo, conseguir con la, cómo seguir con la economía y consumo local ante esta crisis, eh, con los integrantes Adriana, Gabriel, Carla y Bon, y Karina. Eh, bueno, primero identificamos nuestro problema y para empezar encontramos que los micro, microempresarios del sector no esencial en México fueron los más afectados o son los más afectados a partir de esta crisis porque no, no han podido cumplir con las obligaciones con sus colaboradores por cuestiones de indicaciones de sanidad y seguridad por parte de las autoridades. Por lo tanto, justamente ellos, los micro, microempresarios del sector no esencial en México, son nuestro usuario ideal. A partir de nuestro mapa de empatía encontramos como dos preocupaciones esenciales para poder eh, apoyar a los microempresarios. Eh, primero, para que puedan contar con el capital suficiente para pagar la reinversión en sus productos o servicios y poder pagar sueldos, que es el principal, la preocupación principal hacia los microempresarios. Y aquí pensamos también, por ejemplo, en el pago de servicios, renta y demás. Y poder mantener o aumentar sus ventas. Consideramos que ya tan solo no tener un decrecimiento en las ventas y en los ingresos ya es una ganancia, ¿no? Entonces, tan solo mantenerlas podría ser un gran avance para este proyecto. Entonces, logramos eh, tener como este gran problema. ¿Sabías que existen al menos, eh, más bien que existen 4,054,719 microempresas en México, pero que además solamente 3 de cada 10 recurren a ventas en línea? Por lo tanto, es una, un gran nicho de oportunidad en esta crisis. Y que el sector de servicios no esenciales son los más afectados durante esta pandemia porque son considerados como de objetos objetos de, que no son de estatus, digamos, pero que además no son esenciales para continuar con la vida cotidiana. E identificamos tres esferas esenciales que son las que, digamos, se articulan y que afectan este, durante, para este problema. La esfera económica, la política y el tejido social. Y en el tejido social es donde queremos realmente generar una incidencia. Para ello consideramos dos objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, y el objetivo 12, producción y consumo responsables. Bueno, aquí están eh, los recursos de las relaciones, resultados y roles que encontramos en la alternativa actual, pero quisiera sentarme más bien en nuestra nueva alternativa. Lo que estamos buscando, dónde queremos incidir con este eh, programa de uno más uno, pues es más bien en justamente en las relaciones. ¿Cómo esta app, bueno, esta plataforma, está buscando generar nuevas relaciones dentro de una localidad muy específica a partir de la oferta y demanda de productos y servicios? que se oferten en una localidad, pero no solamente eso, sino que además pueda generar lazos entre vecinos, porque también se piensa para espacios vacantes de empleo para aquellos que han perdido desafortunadamente su puente de ingreso. Es decir, si yo tengo un, eh, una bicicleta, un automóvil eh, que me permita generar ese puente y ser el canal de distribución entre alguien que necesita un producto o servicio y alguien que ofrece dentro de la localidad, yo ser ese medio. Entonces, eh, se, se busca también que con esta plataforma o con este medio se empiece a generar lazos cara a cara, eh, principalmente también para eh, los adultos mayores, que no justamente es una población más afectada a partir de esta pandemia. Entonces, también eh, se, se espera que se haga de boca en boca la difusión y que entonces se puedan generar más lazos entre los vecinos. Por medio de... de eh, ¿De qué instrumento o que estamos proponiendo? Generar, como les comentaba, esta plataforma que se llama 1 más 1, que puede generar al menos tres beneficios. Crear canales de comunicación directos entre los miembros de la comunidad, ofrecer productos y servicios para el beneficio de todos los participantes, como les decía, tanto quien está buscando o, o ofertando algún producto o servicio, pero además quien necesita una fuente de empleo. Eh, y por lo tanto, vincular y generar lazos eh, colaborativos y de solidaridad y humanizados entre todos eh, los participantes. Este es un demo a grandes rasgos de cómo podían entrar a la plataforma. La forma en que podríamos generar dinero sería por dos vías, por único cobro y a base de uso. Y pues bueno, esta sería eh, la fuente o el medio para poder fondear nuestro demo. Eh, ¿Puedes decir rápidamente tu historia? Te da todo un poquito porque le di más tiempo a los demás. ¿Quieres ah, contar de tu historia? Bueno, pues nuestra historia. Somos justamente un grupo de jóvenes, la mayoría fuimos mujeres, preocupadas por la situación de nuestro país ante esta pandemia que ha atacado al país, a muchos países, cobrando la vida de personas, pero además dejando a gente sin trabajo, que eso es también lo que nos preocupa y que eh, está... Eh, atacando principalmente a un grupo vulnerable que son los adultos mayores. Pues por ello que decidimos formar este equipo de trabajo para que permita a nuestras localidades generar nuevos lazos de comunicación y que puedan, eh, digamos, beneficiarse y contribuir a la economía familiar. No solamente, o sea, no solamente es un beneficio para los microempresarios, sino también para otros miembros de la comunidad. Y entonces... Con esto buscamos que se vean fortalecidas, eh, sí las microempresas, pero también que haya una nueva forma de eh, generar este intercambio de productos y servicios dentro de una localidad. Perfecto, Karina. Te felicito porque terminaste a tiempo. Este, te, te, no sé si ya tenías experiencia, pero es difícil terminar a tiempo también. Para los demás equipos no se sientan mal. Eh, es, es difícil, pero muy bien. Tú lo lograste. ¿Alguien, algún juez que tenga alguna pregunta para...? este. Para Karina, para su equipo, estamos hablando del equipo 6, sí, ¿no? ¿Equipo, seis, nueve. ¿eh? ¿Equipo nueve. qué? 9, sí, ya nueve. me estoy regresando. Equipo 9. Creo que te faltó decir cómo, obten, cómo obtener ingresos, ¿no? No sé si alguien quiere, quería algún juez o otra pregunta. Omar, eh, este, Yo, Javier. Bueno, Karina, este, ¿sí? en este en este poquito tiempo, en estos días que empezaron, ¿qué has visto de interés de, de la gente? ¿Cómo se han enganchado en esto? Pues, bueno, como comentaba Lucho, la difusión no ha sido como, no, no fue tanta como nosotros hubiéramos querido, pero, por ejemplo, una de nuestras integrantes, de nuestras compañeras, justamente también es microempresaria. Entonces, ella nos compartía su experiencia en, en que, pues, justo, digamos, estas son parte como de las necesidades que ella también ha detectado y que con sus, digamos, con sus pares, que también están en esta situación, eh, digamos, vieron como viable ¿no? que se pudiera hacer algo así. Y pensamos desde lo local, principalmente. Sí, yo quiero complementarlo de Omar. Este, Karina, nos gustaría también saber, aunque ya grabaste, no tuvo un compañero más tu testimonio. ¿Qué fue, qué te llevas eh, de experiencia del, del Challenge? Y, este, ¿Y qué fue lo que más aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cuál fue tu experiencia? aparte del les porque imagino que, o sea, no les di ni tiempo de, de ir al baño. Yo lo sé, porque yo también apenas igual podía, terminaba. Y el tiempo que les daba para trabajar, yo iba a tomar agua y decía, ¿cómo mientras yo esté tomando agua? Ellos ya terminaron el paso. Y lo hicieron muy bien. Veo que hicieron muy bien la tarea como todos los equipos. Bueno, te doy el micrófono para que nos eh, ellos eh, comentes a través de ti y vean a través de tu voz, pues, qué, cómo se vivió este, este charla. Gracias. Pues sí, fue muy intenso. Eh. Sí fue mucho tiempo, ¿no? Entiendo que tal vez este proceso se hace eh, normalmente en una semana o así y ahora fue este trabajo intenso, intenso, intenso. Ya para el final del día ya nuestras cabezas ya no daban mucho, ¿no? Porque ya estábamos muy saturadas, pero pero se logró hacer un ambiente colaborativo interesante, ¿no? Este, nuestro grupo fue muy diverso entre edades y profesiones y experiencias personales, entonces eso enriqueció mucho el proceso y creo que bueno, serían como detalles de logística, ¿no? Nada más porque no nos quedaban claras algunas cosas a veces, pero sí. los recursos que mandaban por WhatsApp nos ayudaban mucho para poder, o sea, digamos, retroceder y poder este, hacer ahí como la retroalimentación y, y lograr ir avanzando. Perfecto. ¿Qué es lo que te llevas de, del challenge? ¿Qué es lo que dices? Bueno, ya ter, te, terminó, eh, gané o no haya ganado, ¿qué me llevo? O sea, ¿qué me llevo? ¿Qué te llevas al dedicarte este tiempo, tu, un fin de semana de tu vida? ¿Qué, ¿Qué ganaste? No se conocían, ¿no? Conociste nuevas personas, ¿no? Tu equipo. Sí, todos nos, bueno, nos, nos conocimos en ese momento. ¿Y qué me llevo? El proceso de la metodología me pareció interesante y las dinámicas para poder generar como nuevas ideas, ¿no? Tratar de pensar como tal vez de otra forma. O sea, tal vez las dinámicas hacían que... Eh, o sea, como motivar a crear cosas diferentes, ¿no? Eh, creo que la metodología y, y el trabajo en equipo, o sea, la forma en que se realizó la dinámica. Perfecto, Karen. Muchas felicidades. Muchas gracias también. Igual hicimos una encuesta de satisfacción que les vamos a compartir también a nuestros impulsores. Nos sirve para mejorar tus comentarios. Cada challenge es diferente. Y muchas gracias, eh, Karen. Te vemos en el grupo de en el grupo de Facebook para anunciar ya al ganador. Eh, claro muchas felices, sí, gracias a ti y a todo tu equipo. Le hicieron muy bien. Así que muchas se subieron bye bye bye este yo les pediría ya uh, eh, ya todos calificaron todos los jueces todavía sigues acá este sí entonces sí. ahorita mi equipo el, el equipo del staff nos va a decir los ganadores a ver y vamos ya a anunciarlos antes quiero anunciar este, quiero anunciar los premios luchón Sí, ¿A mí, ¿A ¿alguien quiere decir algo? algo? Sí, sí, sí, Javier. El Excel no me dejó editarlo, entonces te los mandé a mano. Ok, correcto. ¿Me lo enviaste por...? Por en tu, Este lo tienes en tu WhatsApp. Ah, perfecto, lo acabo de ver. Ok, esto se lo envió al equipo de... Los demás no tuvieron problema para... Eh, yo lo llené eh, aquí digital, pero no sé si lo... ¿Ustedes lo tienen reflejado ahí en el, en sí, el concentrado? Sí, fue si en, no si fue envío, en línea, o... sí, sí se ve. Si fue ah. online, sí. Sí, nada más que aquí me... No sé Todo si... lo descargaste. Si lo hayas descargado, si no, no puedo verlo. No, no lo descargué, pero me desde hace rato se queda... Me aparece la opción de guardando. Si quieres, tú manas mandarme captura de pantalla en el, en el WhatsApp. No está de más. Mariana, Omar, ¿no tuvieron problema con, este, con la no. calificación? ¿No? Perfecto. Entonces, no, pero ahí te va el screenshot. Just perfecto, para mejor. Y ya ahorita, ¿quieren dar alguna? Yo quiero dar un anuncio. Este, ah. Es que el primer lugar se va a llevar el certificado de emprendimiento social que tiene un valor de $5,500. Este, este, esta es la misma metodología, por eso es maratónico, porque la misma metodología lo vieron en 36 horas. Cuando llega un mes y medio, obviamente ya les da más bibliografía, se les da más material. Este, eh, se les da seguimiento este, con tiempo. Entonces, eh, se va a llevar el primer lugar, cada integrante va a tener acceso al certificado de emprendimiento social. Les vamos a dar eso al primer lugar. Al segundo lugar, le vamos, a dar al, este, le vamos a dar acceso al programa de 15 semanas, el manual del luchador social para saber cómo actuar en crisis, para poder cambiar tus referencias, cambiar tus creencias, tus hábitos y cambiar tu realidad estas 15 semanas, para poder tener una nueva realidad, repensarte. Este programa es para repensarte primero a ti, para después repensar tu emprendimiento o tus proyectos a futuro. Entonces, este programa de 15 semanas va a ser por WhatsApp. Es un programa especial que, que sacamos de WhatsApp de la misma conferencia y del taller del Manual de Luchador Social. 100% gratis para los cinco integrantes del segundo lugar. Y para el tercer lugar, este... Muchas gracias por participar, no A todos muchas gracias por participar. Pero en el tercer lugar se va a llevar eh, un porcentaje, ya sea de los, cualquiera de los dos cursos, el certificado o el manual de luchador social. El manual de luchador social tiene un valor de mil pesos, que se lo están llevando gratis. Y escojan ustedes, se van a llevar el, o ya sea el 90% del valor del certificado o el 50% del valor del manual. Eso va a llevar el tercer lugar. Aparte de les vamos a mandar su reconocimiento y para que puedan armar su papiro armable. Entonces eso es parte de de, de Adla Lucha y obviamente si quieren seguir con el proyecto pues darle seguimiento a, eh, con todos nuestros impulsores y con todos los la, la comunidad de, de Adla Lucha. No sé si eh, alguien más quiere decir algunas palabras en lo que nos dicen Javier Omar este Otón alguna este comentario sobre los proyectos Mariana este ¿Algún mensaje igual? Digo. No, pues yo creo que. que digo de nuevo, felicidades a, a todos por, porque sí han de haber sido unas 36 horas bastante okay. intensas. Este es un piloto, es una primera versión del proyecto y obviamente tienen que seguir trabajando y puliéndolos. Espero que los comentarios que hagamos todos los evaluadores les sirvan como para identificar áreas de oportunidad y que sobre eso puedan hacer realidad sus proyectos. Pero. Es un súper buen inicio, porque que tienen ya buenas metodologías para, para seguir creciendo los proyectos y pues de nuevo felicidades. Yo Lucho también te felicito y te agradezco. Este, otro, otra lucha social que vamos a enfrentar en las próximas semanas creo que es estrés y rechazo en doctores y enfermeras. Eh, en otros países ha sucedido, la gente piensa que están contagiados y les hacen el feo, además de que enfrentan largas jornadas de trabajo. Entonces, en IOS vamos a hacer una campaña para levantar la moral a doctores y enfermeras y pues quizá pudiera ser un, una pequeña semilla para algún emprendedor o para todos los que estamos aquí escuchando, pues hacer nuestro granito de arena en este tema. Sí, tienes mucha razón, Javier. A ver, en qué manera igual nos sumamos a estos platicamos, cómo podemos apoyar. Sí, muy cierto. Ahí este, va, va a suceder. Y también yo les pido también que se, hay que prepararnos para julio. Eh, eh, yo ahorita estoy preparando lo primero, que me estoy, cuidar a tu gente, a tus colaboradores. Yo estoy viendo cómo primero ellos, después cómo pagar los servicios, después de último la renta y de último las deudas que pueden haber como en empresa o nivel personal. Este, es importante mantener. Yo, yo esta filosofía estoy haciendo con mi equipo. Mejor todos poco a que nadie no tenga nada. Entonces, este, Javier, te felicito. Veo que tienes varias cosas. Eh, en vez de estar preocupado y decir, chin, yo tener todos, todos esos espacios ahorita medios vacíos, pues estás utilizando tu mejor recurso humano y todos tus skills, ahora sí como luchador social. Javier, pues eh, hay que platicar, igual me sumo, eh, a lo mejor con este mismo Gracias. programa, el manual luchador social en WhatsApp, te los damos gratis o cómo les damos acceso a los, a los enfermeros y doctores. Eh, eh, platico contigo después en, en, en ese caso. Muchas gracias, Javier. Y gracias, Lucho. Gracias por todo el apoyo. Eh, Mariana, Omar, este, un último mensaje lo que me están diciendo. El... Pues, básicamente, eh, felicitarte, Lucho, y, y, y a todos los participantes, este, a los colegas de Perú, de Dominicana, que estuvieron de diferentes estados. Eh, qué bueno que se involucraron en este proyecto. Eh, yo resalto que es un ejemplo lo que están haciendo de lo que vamos a tener que seguir este, trabajando. Eh, y bueno, re, las ideas, eh, los conceptos que estuvieron compartiendo, me gustó mucho los segmentos a los que van dirigidos. Eh, mucho de colaboración este, social, comunitaria. Eh, mucho, por ejemplo, el tema de las familias. Eh, la cuestión de las pymes, de los pequeños empresarios, es muy importante que, que están este, enfocados en ese tipo de segmentos. Ahí mis comentarios en general, pues este, obviamente no tuvimos la oportunidad de, de meternos más a detalle sobre cada uno de los proyectos, pero eh, ojalá que no, que no se acabe aquí como lo había hecho al principio y que le den seguimiento. Este, como decíamos al principio, el tema de la importancia de la actitud. Eh, ustedes ya tienen actitud por estar aquí, este, pero también ahí está el concepto de la consistencia, ¿verdad? Entonces, si ya empezamos, ya tienen esa actitud, ese deseo, los invito a que sean consistentes con, con sus proyectos, ideas y busquen soporte, apoyo. Yo les aseguro que a través de la colaboración eh, van a encontrar este, quién les esté ayudando para que vayan avanzando y que estas ideas se vayan convirtiendo en soluciones reales para nuestra gente, ¿no? Este, felicidades y gracias por invitarnos a, a ser parte de esto. Ojalá que pues haya más actividades relacionadas. Bonito. Gracias, Omar. Y este, tienes muchas razones. eso es cu cuestión de la lucha, es cuestión de, de persistencia, se vuelve hábito, ¿no? Este, si repetimos mucho las cosas, pues entonces ya se vuelve una realidad, el hábito se vuelve una realidad. Muchos días, Omar. Y les vamos a dar acceso a todos los participantes a un grupo privado de la comunidad eh, para que formen parte de la tribu y empiecen a hacer más relaciones. No te dependa ni de lucho ni del equipo del staff, que también felicito porque me están viendo aquí gracias también a todo el equipo del staff. Este, eh, entonces, la idea es que empiecen a hacer relaciones entre ustedes, ¿no? Encuentra a tribu, si es tu tribu aquí estar con la lucha o estar con otra, estar... Pero encuentra ese grupo de personas igual o más locos que tú para poder seguir adelante, ¿no? Eh, ya tenemos a los ganadores, eh, ahora sí vamos a, poner, vamos a poner los tambores. Bueno, antes que nada, no, alguien me faltó por decir, Mariana, ¿querías decir algo? este ¿Segura, Otón? Ya dije. Ok, perfecto. Entonces, eh, tenemos al equipo, vamos a decir al tercer lugar, el tercer lugar que se lleva... El, el, el 90% del certificado en de Prens Social o el 50% del, del, del otro del manual del programa de 15 semanas, y aparte que se va a llevar, le vamos a mandar este lucho, o sea, este premio, este reconocimiento para que hagan su papiro armable y abajo va a decir tercer lugar, así mismo al de primer lugar y al del segundo lugar. Entonces, para que ustedes lo armen, van a armar su, este, su premio y va, el tercer lugar es a ver si no me, equi no me equivoco, porque la más que no me deja de bien es el número. Revisa bien, Lucho, no te vaya a pasar como los certámenes esos de sí, bien. Sí, sí, se los muestro a ustedes y lo, ¿no? Pero lo van a ver todos aquí. Ah, bueno, lo, pues lo puedo poner en el chat, ¿no? Lo voy a poner en el chat. Y así igual me ayudan. De hecho, no lo voy a decir yo. Ah, me gusta aquí estar innovando, está genial, pues el equipo... Eh, Todavía, a ver, ¿me va, ¿alguien me va a ayudar? A ver, este Omar, ¿me dices el, el ganador? Ok, el ganador, el del primer lugar. Primer lugar. ¿Cuál es, Omar? ¿Cuál es? A ver si no me pasa como, como a las jueces. Bueno, el primer lugar es el equipo 9. Un aplauso para el equipo 9. Me falta aquí poner Ah, sí, sí, espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Si sí estoy listo para, si sí estoy listo para esto. Este. Ah, va por cambiar mi pantalla virtual. Ya está. Ahora sí. Ok, ya estamos aquí. Ya tenemos al primer lugar, equipo 9. Muy bien, para el equipo 9. Y ahora el equipo, el segundo lugar lo va a decir Mariana. Mariana, dime el segundo lugar. Te voy a decir ahorita quién es. El segundo lugar... Se va para el equipo 5. Muy bien, un aplauso para el tercer lugar. Así segundo. Como está. Ah, el segundo lugar. <ríe> eh, ok, y Javier, Javier nos vas a decir, Javier nos vas a decir con notón, al mismo tiempo, tienen, tienen el micrófono. Javier, el tercer lugar es el... Lo, lo, lo escribo y lo estoy diciendo, ¿no? Sería el colmo. ¿Listo, Tony y Javier? Uh, ¿Javier? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, los dos. ¿Listo? Una, Un, dos, tres. Equipo, seis. seis. Ya ah. te Javier. <risa> Me faltó poner aquí el, sacar el confeti y todo, ¿eh? Los globos. <risa> aquí hay arme mi fiesta. Nos está volviendo loco Lucho en contingencia. Llevo más de tres semanas en Italia. No, muchas gracias, muchas felicidades a todos los equipos. Ya saben los premios. Eh, me comprometo a darle seguimiento con estos grandes. La verdad, Javier, muchas gracias por todo el apoyo. Tienen grandes colaboraciones con ioS Office. Eh, les traigo personas reales. Eh, Javier es mexicano, tiene no, nada de, de esta empresa de espacios colaborativos de Estados Unidos. Está marcado, ¿tienes, ¿En cuántos lugares estás, Javier? ¿Tienes Nosotros estamos en 35 centros, en 12 ciudades, Lucho. 35, aparte, él, él estuvo actuando en Matrix y no sé cómo le hizo. <risa> no, pero eso, eso fue mi primer pensamiento cuando te dijimos. pero mucho, Javier, es alguien real un mexicano que está marcando la diferencia empresario, emprendedor. Mariana también, desde la iniciativa, de eh, privada pues, con Semestec. Mariana, muchas gracias. Nos conocimos muy poquito, te agradezco toda la confianza. Nos conocimos en el Foro Latinoamericano Inversión, pero hicimos clic y me acuerdo que ya al final te quería conocer y gracias ya, ya al final del evento tuve la oportunidad, siempre estaba, ¿dónde está, estará Mariana? Y, y te, estabas en mi misma mesa. Omar ¿Sí? también, te haces Otón tuvimos el, el placer de conocerte en el, en el HOP ahí en Juárez. Juárez, les tengo un artículo, yo escribo un artículo que Juárez es la frontera de la nueva oportunidad. Microsoft lo está haciendo posible, están sucediendo cosas e inversiones grandísimas en Ciudad Juárez. Les voy a estar compartiendo todo el trabajo de Omar y Dotón, que es un gran también impulsor del emprendimiento y la innovación. Les voy a compartir sus, sus redes sociales también para que lo sigan y sus correos para que también podamos armar esta, esta nueva red de luchadores sociales. Muchas gracias a todos. este Felicidades a los ganadores. A todos se les vamos a mandar un reconocimiento. Entonces, este, quiero ofrecerles a los, que no, a los que no ganaron el 50% de cualquier del manual de luchador social o el certificado. Pues en el primer lugar se lo llevan gratis, el segundo se llevan el manual luchador social y el tercero pues también se llevan un, un descuento y les voy a mandar su certificado digital y su, este, su premio para que lo puedan armar. Muchas gracias, Javier, este, Mariana, Omar... Este, por acompañarnos algo algún, algo final para, esta, esta transmisión se está guardando también, se los voy a compartir, la vamos a yo creo que compartir mañana en la página de Facebook o se las comparto para que lo compartan directamente en sus redes sociales Gracias Lucho Gracias a todos, felicidades Gracias, Gracias todos. felicidades Saludos Un abrazo. Un abrazo. Bye.